Bienvenidos a la presentación del caso sobre evaluación y selección de inversiones. En este caso lo que hacemos es presentar una, una posible inversión en una empresa de energía que se dedicará a la prospección de gas en una nueva, en una, en una nueva zona de Brasil, una, un nuevo proyecto totalmente a desarrollar y la empresa y la empresa energética que está pensando en realizar este, este proyecto de inversión está eh, valorando cuál sería, la, cuál sería eh, la conveniencia de realizar esta inversión o no, dependiendo de una serie de, eh, de determinantes que existen, eh, en primer lugar, por el Gobierno brasileño, y en segundo lugar, por una serie de, de cuestiones de naturaleza económica. Eh, en el primer caso, eh, dada una previsión de ventas eh, de 42 millones para, para el primer año se pide determinar cuál es eh, el valor mínimo que, que se debería de realizar de inversión para que, se para que si el coste de financiación es del 15%, eh, tenga sentido realizar la, la inversión. Eh, con los datos dados en el enunciado, más los, los datos específicos de, de, este, de este caso, se pide eh, determinar cuál sería el valor para el cual tendría eh, te, sería interesante realizar esta, esta inversión. Eh, teniendo en cuenta los criterios que se han explicado eh, a, lo largo de, a lo largo del, del módulo, eh, tanto del BAN como del TIR, se pide determinar cuáles serían los, los valores que se deberían de, de obtener para que se obtenga. Un, un, un valor actual neto positivo y se obtenga una TIR eh, interesante eh, de forma que a la empresa le convenga realizar esta inversión eh, en el caso segundo, lo que se plantea sería una variante del, del primer caso. Es imaginar que existe un, un problema con el pago, de, con el pago de, de los impuestos por parte del gobierno brasileño, no se ha llegado a un acuerdo y, por lo tanto, eh, la empresa está sujeta, la explotación estaría sujeta al pago de intereses por la, por la producción de, del gas. En este caso, eh, se define eh, cuál sería la base imponible de la empresa de cara al pago de impuestos y lo que se debe de, y lo que se debe de valorar es eh, si eh, cambiaría la recomendación de invertir o no en el proyecto y eh, imaginando que el coste de financiación es del 15%, calcular el criterio de selección de la TIR para ver si la TIR que nos ofrece este, esta segunda variante del proyecto sería mayor o menor del 15%, recordemos el criterio de selección de TIR. Si el coste de financiación es mayor que la TIR que se va a obtener de, de este proyecto, lógicamente este proyecto se desecharía porque estaríamos perdiendo dinero. Nos, nos cuesta realizar el proyecto un 15% y si la TIR es inferior, la rentabilidad final que obtenemos de estar trabajando es inferior, estaríamos perdiendo dinero y por lo tanto eh, se desecharía la posibilidad de invertir en este proyecto. Muchas gracias.